yo hacía trámites y algo de joyería ahí en mi taller tenía sí en mi taller tenía herramientas máquinas y todo eso se ha ido todo se ha ido al, a nada no he podido recobrar casi nada nada nada hmm. bueno estamos así con las manos vacías bueno yo estoy esperanzado por lo menos en que me den el departamento que han prometido a las autoridades y bueno ya empezar de nuevo hay que nomás tener confianza y ver adelante